Bueno, cuatro cosillas de cultura. Por ahí, esto pertenece a la mecha del Vallés, ¿vale? Cuando lleguemos arriba, me parece que pertenece ya a Figaro, creo, ¿vale? Y normalmente vendríamos por, por una pista de abajo, ¿vale? Llegaremos aquí, aquí cogeríamos esa zona tan maja que a veces he grabado, que es eh, como los barrancos, que está el árbol caído, en fin, típico. estaría por aquí. Vale, empezaría ahí Es bastante chulo Tampoco es un trozo muy largo Luego cambia pista otra vez Pero bueno, es bastante chulo Está bien Es esto, ¿vale? A ver. Ves, todo muy, muy barranco ¿eh? Vale, pues La verdad es que hace un tiempo Que no vengo por aquí Y he probado He probado trozos de pista He probado esa, he probado esa voy a probar y entonces no sé si voy a probar hoy voy a probar la grande y haremos como un poco como, como por orden ¿no? voy a coger la grande que lleva en teoría la garriga pero por esta parte no estoy seguro no estoy seguro yo he probado a la izquierda bueno voy a probar por aquí delante voy a probar la delante. adelante que esta yo diría que no la he probado nunca yo diría que he siempre la de la izquierda que es esta Esta Esta me la conozco un poco más Hasta cierto punto Una vez me vine con la bici Fui hacia Figaro eh, Creo que luego era Tagamanén Siguiente pueblo Y luego arriba tenemos la montaña El pico del Tagamanén Que bastante majo No he estado realmente arriba He estado un poco a medias Pero no he llegado arriba ¿Vale? No sé si se va a ver Desde aquí o está oculto ahí detrás A ver, a ver, aprovechamos, sí, ahí es, vale, el tagamanen es esto, ahora no veo, no tengo pantalla, a ver, espera si tengo pantallita, pantallita de cámara, pues mira, yo diría que es eso, ahí, o sea, sé que es eso, pero quiero decir que con el dedo creo que es eso el tagamanén, vale, y hombre, cuando llevas ya muchos kilómetros con la bici y subir arriba, ya cuesta, entonces yo, yo te digo yo me quedé un poco como a media altura, yo lleva yo que sé un monchorro de kilómetro, un montón de tiempo perdido y al final desistí, digo ya otro día con más tranquilidad o desde más cerca, vale? Así que bueno, vamos a probar esta pista ancha y ya verá dónde nos lleva. En principio ya digo casi todas estas bajadas van a la Garriga a diferentes puntos, pero Van como a la garriga, ¿vale? Chicos, llevo un poco... Venga, os voy a explicar un truco. Un truco. Un truco, dale un truco. Un truco. ¿Cómo saber si cuando tú empiezas a correr lo que tienes es Baja, baja de nivel es de nivel o sea que realmente no tiene nivel estás desfondado ¿eh? está hecho una mierda una sería esa y la otra es que estás haciendo la digestión cómo diferenciarlo tú sabes que sobre todo por las tardes yo ahora por ejemplo por la tarde me está pasando tú empiezas a correr y notas que va un poco como asfixiado, no que va pesado no vas cómodo vale vas así como hinchado hinchado que realmente estoy hinchado vale y, y dices ¿Esto es baja de forma o es digestión? Pues bueno, ¿cómo reconocerlo? Yo he tardado un poco, pero al final lo reconocía ya, ¿no? Bueno, si cuando tú vas respirando notas como que te hace... Como un efecto así como... Nota exactamente esto. Como si fuera... No ganas de vomitar, pero como un mini principio, ¿vale? Si notas eso, es digestión. No te calientes la cabeza. No es que estés desfondado, no es que estés hecho una mierda, no es que no entrenes... Nada, no te preocupes. Es simplemente que estás haciendo la digestión. Estás haciendo la digestión y entonces hace eso. Y se nota, ¿eh? Yo ahora me lo he notado y digo, ya sé que es digestión, ¿vale? Que no es que digas, es que estoy gordo pasado. También estamos pasados. Pero, pero aparte de eso, ya digo, si tú notas que haces... Como si... Y además necesitas respirar. Necesitas en algún momento hacer... Eso es digestión. No te calientes la cabeza. Vas mal en ese momento porque estás haciendo una digestión que o has comido mucho que me ha pasado a mí yo he llegado tarde también he comido tarde he comido bastante además he comido más de la cuenta pensando que iba a entrenar después y digo que coja energía <risa> y eso es un error pero bueno es las manías que tiene uno no de, voy a comer bien que luego tengo un entreno no luego grande y bueno tampoco va a ser tan grande bueno, pues ese es el primer fallito. Y ya está, no os caliente la cabeza. Por eso por la mañana se entrena súper bien. Súper ligero, porque no tienes esa digestión gorda del mediodía. Por la mañana es ideal. Yo, por la mañana... Es verdad que por la tarde puedes tener como un poco más de fuerza. Si tienes la digestión muy bien hecha y todo muy bien. Quizás tengas algo más de fuerza. No estás dormido. Lo que es para arrancar. Pero no, no. Por la mañana es mejor, seguro. Por la mañana... No, o sea, el corazón va mejor, no te notas pesado, no tienes digestión, estás recién descansado, mejor. En cambio, si estás por la tarde o por la noche, ya estás cansado de todo el día, es una EME, una ¿vale? Pues venga, seguimos. Bueno, pues se me acaba el camino en un pas. Llevo dos kilómetros y algo y ya he entrado en asfalto. Eh, supongo que esto baja para la garriga fijo, vamos. Y me he encontrado con este camino ancho, que no pone nada de lo que es. Así que lo voy a probar. He probado dos caminos más, pero se acaban. Sí, los dos se acaban. Los dos se acaban, dos que había arriba. Y lo que voy haciendo es eso, es como si vas como una, una raspa de pescado. Tío, así y haces... Camino, lo pruebo, se acaba vale. Camino, lo pruebo, se acaba Bueno, vale Pues ya está, vamos así A ver, ¿qué pone? Inici Trats La Sorrera, prohibido el paso Esto es como si fuera un circuito Ah, es un circuito Es como un circuito tras la Sorrera, prohibido el paso Pues debe ser un circuitito De, de bici por como yo lo veo, aquí las señales un poco Vicio motocross ¿Vale? Entiendo que es prohibido el paso por ahí Porque es el, el sendero estrechito bien hecho Y esto supongo que es para verlo Supongo que esto es para poder verlo El circuito Por aquí se puede Ya lo veo ya ¿Esto es un circuito de motocross o de bici ¿Ves? Propiedad privada Propiedad ¿ves? Y hay seis sí, caminitos, hago un pequeño saltito pequeño. Hombre, yo creo que esto es de bici, ¿eh? De motocross lo veo muy mini. Todo muy miniatura para que sea motocross. Muy mini. Eso sí, no hay ni una piedra. No hay ni una piedra. Todo arenilla fina. Tirada para que no toquen piedras. Pues es que pierde el... Pierde el... Si no hay piedras ¿sabes? Es como demasiado artificial al final, ¿no? si todo es... por aquí baja esto vamos a ver a dónde baja si no hay piedra supongo que esto te lleva a más partes del circuito me voy a dar la vuelta porque tampoco voy a ninguna parte, pero pero pierde la gracia, ¿no? si encuentras que es todo barrido, ¿eh? ya me entendéis, como un circuito muy bien hecho barrido para... ni una piedra ni una raíz un poco pobre, ¿no? Mira, ¿por aquí vienen con la bici? Pues ese será un, un externo, ¿no? no, el circuito, porque está yendo por el otro camino, ves. Este camino, ves, ya, ya tiene otra alegría, porque ya hay piedra, ya no es tan artificial. Nada, estos son el típico sendero que se queda aquí en el barranco, que no va a ningún lado. Sí, esto seguro que engancha al circuito de la bici, me imagino. Me iba a preguntar, pero como iba grabando, no quería ni parar la grabación ni grabarlo especialmente, para que saliera tampoco. Entonces igual no le he preguntado. Porque tú ya le preguntado dónde va esto, lo hubiéramos sacado antes. Bueno, veis, este, yo, ahora, tal como veis, que la flecha verde se queda detrás, yo voy hacia adelante, me dice que el norte está, veis, ahí abajo a la izquierda, Vale, me dice para dónde está el norte, como referencia, y va, bueno, yo voy haciendo, ¿no? Y la flecha se va creando. Esta, bueno, es la manera típica de todos los GPS, ¿eh? Que te dicen dónde estás o como, digamos, cómo no perderte, ¿no? Cómo volver al recorrido, volver al camino, digamos, ¿no? Si yo me doy la vuelta veréis que se, se dará la vuelta, ¿veis? El norte cambia, y entonces yo vuelvo por mis pasos. ¿Lo veis? Es la manera en que los... A ver... Que estoy intentando que se vea lo verde, que no haga el brillo. No sé, oh, no se ve. Bueno, da igual. Así es como se ve mejor al final, creo. Pues bueno, ya lo veis, ¿no? Al final, la, la raya verde es la que tiene que que indicarte ves para dónde vamos, y es la manera de no perderte. Cuando era el otro día empezaba yo a hacer intersecciones y digo a ver miraba para atrás, digo miraba daba la vuelta, digo a ver cómo es luego cuando lo mire de cara, que es un truco, que es cuando tú muy para abajo, cuando tú vas hacia adelante y te dejas una intersección, lo primero que tienes que hacer es hacer así y mirar cómo se va a ver a la vuelta. Porque si tú no te das la vuelta en la intersección Cuando tú intentas reconocer eso A la vuelta no lo reconoces Porque no lo has visto Lo has visto desde la otra perspectiva Desde el otro lado Entonces tú tienes un camino que vas para acá Y dejas otro allá, ¿no? Que estaba ahí y ya está Pues cuando llegues aquí Te das la vuelta miras si y dices, vale Este no, ese vale Cuando vuelvas te acordarás Con el reloj también, ¿no? pero que es el truco, porque si no o hacerte una foto con el móvil si estás realmente jodido el sitio que es peligroso, que es Monsen, zona de altura con tiempo que puede ser malo se puede liar la cosa que tienes que volver no te puedes arregarte a estar ahí una hora más ahí eh, hazte una foto con el móvil de los cruces te haces una foto con el móvil y pones la mano así o ya está, yo a veces lo que he hecho es coger una ramita una rama más larga yo qué sé, está es muy fina. Una rama, como si dices, un poco más grande que esto, ¿eh? porque si no es muy fina. Y si tú tienes dos cruces, yo lo hacía cuando iba para, el, para San Miguel del Fay. Y hay un montón de cruces y dices, hostia, que no me líe luego a la vuelta. Vale, pues te pones una rama así. La pones en el camino que es, o en el camino que no es. Pones una rama o tres piedras. sabes, Pones tres piedras alineadas así, y entonces tú ya sabes... Que luego era por ahí. Tú, tú mismo te has marcado las miguitas de pan, ¿vale? Para luego saber por dónde tienes que volver, ¿no? Bueno, pues no sé lo que es eso. La verdad es que si te digo la verdad, no sé es si eso es la carriga. Supongo que sí, pero no lo sé. Realmente no lo sé, ¿vale? y aquello pues un pueblo grande que podría ser Granollés aquello posiblemente, eso sea Granollés o sea La Garriga, posiblemente, pero quién sabe quién sabe dónde ¿Eh? bueno, me he traído el chubasquero porque el día estaba un poco, según las noticias que podía llover pero luego he y digo no va a llover, pero digo bueno, vamos a creernos las noticias y vamos a echar el chubasquero, pero al final pues lo llevamos terremoto y ya está bueno, el camino este sigue, es decir, que no es el del circuitillo de, para ver el circuito. No, esto ha bajado ya mucho más, ha bajado mucho más. Ahora Y esto sigue, o sea, que esto va para la carrera seguro. Así que, viendo lo largo que es, voy a desarrollarlo. Porque si se hubiera acabado, que, que ya lo estaba pensando ya, digo, si esto ya se acaba aquí, me doy la vuelta y pruebo otro ramal de aquellos que os he dicho antes. Pero ya no va tiempo de subir, probar otro ramal que es muy largo muy largo y volver para arriba no da tiempo, entonces solo podemos hacer este ramal que ya que se ha hecho largo, o sea, ya que es largo pues lo vamos a, a acabar, creo yo que lo acabaremos, y ya está yo creo que acabará en el pueblo de la Garriga y ya está, vamos a bueno, a investigarlo y a digamos, a conocerlo, ¿no? un poco lo que hay, y bueno a veces, pues te sorprende y dice, hostia ¡Qué circuito más bueno que he encontrado hoy! ¡Madre mía! Esto es buenísimo, ¿no? Para entrenar los desnivelos, para entrenar técnico, para lo que sea. O sea que... Vamos a... A hacerlo y a ver a dónde nos lleva. A ver, a ver... Esto está todo lleno de caminos, ¿eh? Aquí hay otro, pero que esto parece que sí que hace subida o sea, que simplemente este será de los olivos y tal parece que este de los olivos de aquí no parece de larga distancia así que vamos a seguir por el natural para abajo los últimos reductos pues, <ríe> ya he llegado, he encontrado un hombre me ha dicho, dice ahí está la garriga abajo dice luego hay un camino el plano dice que hay unos 5 kilómetros hasta el Figaro voy a empezar a buscarlo hay que pasar debajo de este puente que pasa supongo la autovía aquí arriba y ya estamos aquí ¿vale? entonces ahora le preguntaré a alguien mira una fuente, le preguntaré no, llevo agua de sobra, Pero que por saberlo para otra vez le preguntaré a alguien a ver el camino del río a ver por dónde queda me ha dicho que era un poco como a la izquierda me ha he hecho así como, un poco así para arriba o sea que seguramente el río no sé si va pegado a la autovía, a esta altura, en la, al Figaro, donde el Figaro sí que va muy pegado. Va y va debajo, si no me equivoco. Era muy pegado debajo. Voy a preguntarle a este hombre que hay por aquí, a ver dónde está el río, que seguro que sabe dónde es. Y lo cogeremos y lo probaremos un poquito. Bueno, ya me han indicado, desde el puente que hemos pasado, por si alguien lo quiere hacer, nada, 300 metros ahí hasta aquí, que un cruce... Hay unas escuelas a la derecha Sería eso, entiendo El túnel Que no hay que cogerlo, hay que tirar para acá Y ahora para acá Por ahí en medio, que es el camino de los pinatones Que le dicen Lo que me ha dicho Le llaman así los pinatones Será este senderito para acá, para la izquierda Y ahí empezará A la del río Ahora lo iremos viendo Supongo que esta es la zona donde todo el mundo viene no sé si esto es el tenis no Congo congos congos creo que es el Congo porque todo es Kongos. sí. entonces bueno eh, explicaba que había el Figaro el Figaro eh, Sender de congos tres mons no sé lo que es debe ser tres montes o lo que sea eh, diez no lo veréis pero bueno pone diez y por aquí pone seis que debe ser el circuito Figaro tres mons, ves que el seis que es el de abajo bueno no lo veréis pero es el que me ha dicho el hombre que yo creo que me ha dicho 5 yo creo que es este así que vamos a coger este, haremos un poco tampoco puedo hacer mucho porque tengo que subir todavía casi al puro, o sea, no subo arriba pero pero hombre, creo que es un trozo y no me fío que se me haga muy de noche ¿vale? así que no sé el trozo que haré ya veremos llevo Llevo 50 minutos, en realidad, entre todo, ¿eh? tiempo bruto, todo, todo, muy despacio. 50 minutos. Y, hombre, luego es subida. Toda subida. Entonces, pues bueno, una hora y pico, son las 6 y 20. No nos podemos descuidar mucho porque a los 8 de noche, para llegar allí arriba el coche, pues, entre dos luces, ¿no? Con la linterna encendida, en todo caso. Entre dos luces. vale, pues esto arriba ahí con una aquí se ve mejor como una debe ser una catarata cuando hay mucha agua esto va hacia el Fígaro ¿eh? que es un pueblo que está aquí abajo en la autovía la autovía de la Mecha de toda la vida, o la autovía que va para Vic la C-17 ¿Eh? vamos a ver qué curioso esto supongo que ahora me llevará a la izquierda vamos a ver no a la derecha mira, camis fluvial del Congos del río Congos bueno pues por aquí es Habrá mosquitos, pero bueno, si no nos paramos, que es lo malo de los mosquitos, que te pare. Este trazo está muy bonito, este está muy bien. Este trazo sí. Entonces pues es que para venir aquí hay que atravesar el pueblo, pero bueno. Mira, lo tonto, lo tonto, hemos encontrado una, una vía de escalada preparada la tienen aquí la veis veis las las argollas? y allí para hacer la reunión arriba pequeñita sencilla muy esto es muy sencillo para escalar en realidad es con pies de gato claro <risa> no con bambas con pies de gato y libre es de las es muy sencilla en realidad muy sencilla vale que yo no soy ninguna experta pero como había hecho rocódromo un poquito y eso pues dentro de lo que hay es muy sencillita ¿vale? Eh y aquí tienen más, ¿eh? depende cuál esta es más complicada, veis que es más, mucho más lisa no sé si veis las argollitas pero las, ¿eh? los puntos de anclaje para ir asegurándote están súper cerca además, muy cerca uno de otro está para, digamos para que no sea muy arriesgado y sea fácil te aseguras a, a cada, nada enseguida tienes un punto de asegurado y es muy bajita muy cortita, pero bueno, pero aún así esta, aquí el arrancada la arrancas muy bien, pero luego el tramito ese de en medio ese tramito de en medio tiene migas, ¿eh? porque es muy liso bueno a ver tenemos un río por aquí digo, me gustaría pasar a esa zona, pero va a estar complicado hay que ir por abajo o por arriba y por ahí nada, Vale, no, no me he calentado la cabeza, hay una poza maja ahí otra de poca profundidad ahí, y un poco más de profundidad bueno ya pronto me voy a dar la vuelta porque no quiero arriesgar demasiado que se me haga muy de noche prefiero luego si llego con tiempo darle una vuelta por allí a cualquier circuitillo un poco para arriba, un poco abajo, por cualquier pista y completar un poco ya cerca del coche que, que alargar estando lejos bueno ya me he dado la vuelta la C17 Hacia Vic, ¿vale? Eh, bueno, ahora no me sé el orden, pero tenemos Centellas, Figaro, Centellas No sé No me acuerdo No me acuerdo bien de los que pero bueno, dirección Vic ¿Vale? Eh, ya está Que es la antigua autovía la Mella y aquí es el camino Lo hemos dejado que iba para allá Y ahora nos volvemos, pero bueno, habría como una Como una entrada Para salirse aquí, lo que pasa es que no va a ninguna parte Es como un camino de tierra, solo eso No, no es para coche tampoco, pero bueno Llega a algunas casas, sí que es verdad que el camino es un poco ancho y llegaría a alguna casa privada que hay ahí. Pues Bueno, eh, vamos a, a proseguir a acabar. Me queda me queda, pues mira, llevo 7,75, me quedan 7 kilómetros para llegar allí o 7 y algo, a ver si puedo sacar unos 15. Bueno, ¿por dónde empiezo? Venga, voy a decirlo claro. El ser humano se va a la M, a la M. Para no decir tacos por YouTube, que a algunos se me capaces, antes, pero bueno. Muy sencillo. Mira, cuando he llegado abajo, pensaba el circuito de, de, de bici, digo, se acaba por ahí arriba. No, se acaba abajo en la garriga, en la misma garriga. Pero hay que fijarse bien y verlo y ahí se acaba. Creo que por esta pista lo que hacen es subir. O hay otra anesa, porque también he visto una por la derecha. A lo mejor hay otra anesa a la derecha, posiblemente. Bueno, el caso, que suben y se tiran por ahí y bajan. Perfecto, ¿no? Saltitos y tal. Fabuloso. Pero chicos, que he visto, no sean si cuatro niños con bici eléctrica en miniatura de montaña. A ver, que a lo mejor alguno es muy pro. Y yo qué sé, y tiene su bici normal y sube a pulmón por aquí Y luego usa, digamos, la, la muscular o la pulmonar, como le quieras llamar, ¿no? La bici normal de toda la vida Pero chicos, si con 8 o 10 años los niños ya no pedalean No te digo que corran Ya no pedalean, estamos... O sea, físicamente la gente se va a quedar... Para el arrastre, porque no están acostumbrados nunca a hacer nada, nunca a hacer nada. Y fijaros que la evolución viene de la siguiente manera: empezaron con los patines, ¿se acordáis? Todo el mundo con los patines, todos los chavales con los patines, esos de la rueda chiquitita, los de, de hacer piruetas y tal. De ahí pasaron a los eléctricos. ¿Qué ha pasado? Que ya no se ven los pobres, ya sería como hacer el ridículo, ya casi hay poquísimos. Los pobres, los que iban con el patín real, Aquellos duros que te pegaban saltitos y giros y tal Ya los pobres Claro, y con esos como Hostia, cuando los demás van todos con eléctrico Entonces, bueno, quedan cada vez menos ¿Vale? Cada vez menos de esos Y ahora ya, si no, si llevas con un patín eh, Manual Aunque sea grande un poco Es como hacer el ridículo oh, Mira, yo tengo el, el patín eléctrico Y yo paso al lado uh, La sociedad se va a la M a la M, el ser humano físicamente se va a la M, pero así de claro. Ya está, ya digo, luego me he encontrado gente con bici de montaña que tienen 30 años, 30 y algo, no lo sé, pero se vea joven. 30 y algo con bici de montaña eléctrica. Chicos, yo no te discuto que hay pros que tienen la eléctrica a lo mejor para entrenar técnica de bajada. Y a lo mejor, pues, lógicamente, estás te pegarías muchos palizones si tienes que subir al circuito. Gente que hace descenso. Y tuviera que estar subiendo manualmente a pulmón y bajando. Que es lo que habría que hacer. Pero bueno, vamos a disculparlo y que suban con la eléctrica. Pero... Yo, de verdad. Ya que a ver lo veo más claro. Y llegará el momento en que ir con una bici que no sea eléctrica. Será como... Uh, mira... ¿eh? A ver, en fin, yo me callo, prefiero no hablar, prefiero no guardarme mi, mi manera de pensar porque, porque de verdad, pero esto caiga peor. Si ya los niños no juegan a fútbol, no juegan a bici, a bici normal, todo eléctrico, los patinetes eléctricos, para que ya ni siquiera al cole van andando, de verdad, nos vamos el ser humano cada vez peor luego los niños, pues claro, están débiles no están como los niños de antes que corrían, estaban fuertes ahora ya todo eléctrico todo eléctrico, va pues, ¿dónde vas a correr? ¿De ¿qué vas a hacer? ya de nada, de ejercicio, ya ni para ir al cole pero el cole es eléctrico ni, ni el manual, porque mira, el manual para arriba tenían que darle un poco de, de, manu, de, de patada, ¿no? bueno en fin mis pensamientos ya queda poca gente y la bici pues la bici eléctrica yo la veo muy bien pero cuando bueno cuando no puedes lo veo perfecto pero si puedes coño lleva la manual pues venga vamos a ir acabando la rutina, ahora hay un poco de bajada pero muy poca, ¿eh? casi toda subida lo expliqué un día pero lo vuelvo a repetir porque seguramente no todo el mundo ve los vídeos todo el mundo que está suscrito ¿no? pues bueno, yo lo que hago es, por ejemplo, ahora tenía que mirar el móvil, ¿vale? tenía que mirar si tenía llamadas tenía algún whatsapp, tenía algo entonces lo que he hecho es que estaba allí y bueno, he hecho pausa he hecho pausa y lo que he hecho es bajarme para abajo antes no he hecho pausa, todo está bruto y lo que he hecho es bajarme para abajo para al menos claro, si yo tengo que mirar al móvil lo miro subiendo eh, una de dos o no has hecho el desnivel corriendo que en realidad hoy no estoy haciendo el desnivel corriendo bueno, sí que lo estoy haciendo corriendo pero cuando estoy grabando no, ¿vale? bueno, pues eso, entonces yo lo que hago es que bajo para abajo y de esa manera pues al menos ese desnivel lo tengo que correr a la fuerza, porque si no, si lo hago andando, pues es como un poco de truco, ¿no? Y luego, pues bueno, pues si saco 400 metros más por estar mirando el móvil cuesta abajo, pues mejor, ¿no? Y saco un poco más de distancia y ya está. El truquete que hago es ese. O sea, yo cuando tengo que, eh, bueno, y quiero sacar cierto circuito, lo que hago es me doy la vuelta, tengo que coger una llamada de móvil o mirar lo que veo que me ha llegado un mensaje importante o algo. Me doy la vuelta, voy al revés del sentido del, del circuito y luego vuelvo a hacerlo. Ya, ¿vale? Y de esa manera mmm, por lo menos tienes todo el desnivel digamos, metido en el track y corrido, ¿vale? Y ya está, así que voy a ponerlo en en marcha y corremos de nuevo para arriba. Que si no, a ver. Venga. Ya lo tenemos en marcha de nuevo. Llevamos 353 positivos, 402 negativos. 2,3 de esfuerzo del entreno, que es bueno, relativamente poco. ¿vale? Esta parte ya inclina bastante poco, es muy suave, ya en la pista ancha. Abajo sí que inclina bastante donde graba antes. Eh, allí esos tramos tenían bastante inclinación donde digamos donde el circuito. Y bueno, ya lo peor ya está hecho. Y ahora pues tranquilamente llegar al coche y ya está. No veo la distancia, pero bueno. Me quedarán tres kilómetros, tres o menos, para llegar al coche. Mirad, ahora, ahora se puede ver. ¿Veis ahora cómo se ve? Norte a la derecha, un poquito adelante. ¿Veis qué bien se ve ahora la raya verde? Ahora que no hay sol, es que antes con el sol. Entonces, si yo me equivocara, yo enseguida vería que ya no sigo la raya verde. Eso es para saber que estoy volviendo por el camino adecuado. Bueno, como es de día, para que que está un poco atento, que hay unas cuantas raíces levantadas, hay vale que meta el pie justo debajo y la enganche. Bueno, pues como es de día, y he visto que un tío con la bici se metía por aquí y digo, hostia, hay un sendero ahí, no me había fijado. Así que me lo he cogido para abajo. Luego lo subiremos, aunque yo creo que va a parar a una pista ancha que tiene mucha inclinación, que es por donde yo subía a veces con la bici yo creo que es eso que va a parar ahí seguramente pero bueno, por pues aquí lo estamos haciendo, a ver si así completamos y sacamos los 15 porque ya 13 y medio más o menos y no iban a ser de 15 así que bajando esto y volviéndolo a subir sacaré un poco más de nivel y ya posiblemente ya 15 o 16 bueno, 15 quizás, 15 y medio no creo que mucho más pueda sacar pero bueno, al menos probamos un camino diferente y entrenamos un poco más también bueno, mañana tengo que entrenar pero en principio la idea no es hacer una tirada, sino hacer una tirada mediana mediana unos 25 más o menos calculo yo, a ver cómo estamos de, de ganas si estoy bien de ganas, pues más que estoy mal de ganas, pues 22 y ya está, bueno pues no sé a dónde va para esto la verdad esto solo baja vaya vuelta aunque esté dando tío se he bajado 900, un kilómetro más o menos para abajo por el sendero ese esa es una pista que ya conocía y es por donde yo subo siempre y digo derecha, izquierda derecha todavía doy más vueltas digo izquierda que es por donde siempre y estoy subiendo por ahí pero por aquí hay un trozo todavía o sea vuelta más tonta pero bueno al acabar hemos de entrar un poco más estoy volviendo ahora otra vez al coche es como si me hubiera alejado, bajado 100 positivos más o menos o 100 negativos y ahora otra vez vuelta a subir. Bueno, ya estamos de nuevo donde las, donde las torres las planas ah, grandes. El coche lo tenemos allí para allá medio kilómetro para allá o algo así un kilómetro bueno, pues ¿cómo vamos? 15,86 kilómetros 133 pulsaciones 2 horas 20 brutas y de positivos le damos dos toques, tres toques 512 positivos ahora, 526 negativos factor de trámite, 2,5 que es flojo y ya está así que venga vamos a ver si ya acabamos la verdad es que las sensaciones hoy han sido malas no he acabado de quedarme con el estómago bien, voy hinchado duele un poco la barriga no voy fino, la digestión no no la acabo de limpiar, digamos de, de terminar y no sensaciones de pesadez y dolor constante en la barriga así que no entreno que no me gusta <risa> y ya está Vale y la ruta conclusiones de esta ruta al final a ver la parte que he hecho para el Figaro y tal no me ha convencido el todo el río no está mal el trozo del río pero tiene también algunos trozos feíllos que pasa asfalto una casa, alguna valla alguna, un poco así tampoco es un camino que acabe de convencer la conclusión es que le doy un 4, es decir, no lo apruebo no apruebo la ruta de hoy no no, esto, esto es el circuito de siempre que está, vamos a decir, una prueba normal, un 6 pero no, no repetiré esa ruta para aquella parte no, no me acabo de convencer tienes trozo de pista aquí el desnivel muy mal porque el desnivel cuando es para abajo y luego para arriba para volver, no gusta, yo prefiero hacerlo para arriba y luego bajar que no para abajo y luego subir no sé uh. Así que esas son las conclusiones, no lo repetiré. Prueba no superada de este circuito. No, prueba no superada. Lo que es la parte nueva, ya digo, la parte esta, pues bueno, por algún lado tienes que pasar y ya lo conozco, pero, pero de la parte la otra no. No me acabo de convencer. Bueno chicos, ahí tenemos el carro. Lo dejamos vale 540 positivos en... A ver, vamos a darle todos los toques. Son 5 pantallas, me parece. 16,47. 117, esas son las pulsaciones, que ya para pasar 2 horas 25. Y el ritmo es muy bajo, el ritmo medio 6,81 km hora Es muy bajo, muy bajo, bueno, porque ahí está contado todo, grabar todo todos los momentos como ahora, todavía no lo he pausado todo está contado, ¿vale? venga, lo dejo, si mañana puedo intentar hacer 25 más o menos que si hago hoy que era un y 17 no, pero lo voy a parar que encima, si no, va a salir todavía peor, pues si hoy he hecho 16 <coughs> y medio me parece marcaba, ¿no? pues bueno, eh, unos 25 más o menos me salen que llevo 52, 52 16 son eh, 68 68 verdad deu eh, 68 eh, si le pones 25 68 88 y 5 92 o 93 no bueno, pues 93 pues ya me conformo 93 en cuatro entrenos tampoco está tan mal vale venga hasta la próxima deu